Eh, oh, eh, oh, eh, oh. Ya. no acepto regalos, aprendí de Troya, mi derrota en su lencería victorias. Cada fin de voy borrando más memoria, esperando a que se crucen nuestras trayectorias. De momento que dejó al del L'Oreal. El pasado que he vivido y me vale verga. La traté como una dama y me cubrí de gloria. Me trató como un bufón y me cubrió de mierda. Sujetábamos extremos de una tensa cuerda. Ella soltó y acabé tirado de espaldas. Al principio lo tomé como una carga, pero el tiempo ha demostrado que fue una recompensa. Me jodiste por detrás y ahora te piensas Que voy a tratarte como antes y una mierda Era mi ídola pero eres una perra Si juegas con el infierno al final te quemas Y yo fui a dar con el jodido diablo Camuflado tras un culo que flipabas man Estoy seguro de que sabes de qué hablo Aunque parezcan otra cosa al final son todas igual Y yo tan tonto deposito mi esperanza En las manos titiriteras de, de otra jamba Todo es un ciclo al fin y al cabo nada cambia y la quiero pero mañana tocará odiarla Será protagonista de una letra como esta Dedica con todo mi odio pa' esa puta perra Contigo haría la de Saddam Hussein Con él haría la que se marcó Caín Pero por suerte o por desgracia sigo aquí Fumándome un canudo sin pensar en ti Porque la que tenía al lado me llenaba mil Pero siempre apareces tú a la hora de escribir Vaya putada eres herida que no cierra Más que te jodan ya vendrá a curar la otra Aunque en el fondo seas tú la que más duela Aunque me quede marca por arrancarme la costra Fumando costo en la montaña, hierba en la costa Con el poder disfrutando de la vida puta sabes con quién se está te consuelas con que ella al menos la chupa, regalando mis minutos al que escucha, yo no busco que te guste pero si te gusta, es porque tienes una mente igual de turbia que este chaval que encierra sus demonios entre niñas. y a este demonio le puedes llamar mensaje, pues su lugar en estas letras es equiparable, yo no ofrezco el masticado, sino el masticable, mi aviso no es parental, es para inteligentes, si no entiendes esto u otras letras no lo intentes, el tema cuando estudies, el chico del Neumo Primo es cosa diferente. Con el José Albit mezcla cura como Walter. Mezcla cura como Walter. Vete a otro que te aguante. A mí no me echas más el guante. Vete a otro que te amamante. amante. Cómeme los hue, hue, huevos. En cercedillas perros. Observa el paisaje, cabrón.